Bueno, mis amigos, esas han sido las noticias locales y nacionales eh, bueno, lo, nacionales e internacionales. e internacionales del día de hoy. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que se encuentra con nosotros ya. Bien, buenos días. Gracias, buenos días. Amado Yerjan, amable televidente, agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Buenos días a todos. Bien. La pregunta del día, ¿cuáles factores considera usted que han influido en aumento de hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Ahí está la pregunta, repito, ¿cuáles Lela. factores considera usted han influido en aumento del hecho delictivo en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback. Llámenos al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Ahí está, vamos a ver lo que dice la gente con relación a esto. Eso es una pregunta medio capicúa, porque el crimen tiene muchos factores. Sí. Y a veces, Macorí es cíclico, Macorí es cíclico, a veces aquí se dan muchísimos hechos delictivos por, y luego un tiempo tranquilo, que no se oye nada, y la gente dice, no, la delincuencia bajó y en un momento dado vuelve y se desata. Eso es así, producto de muchísimos factores, pero bueno. Muy bien, vámonos, señores, a ver... Eh, algo relativo a, ese, a esa pregunta del día Hechos de violencia intranquilizan a Franco Macorizano Hechos de violencia y delitos intranquilizan a Franco macorizanos. En las últimas semanas varios han sido los hechos delictivos que han llevado el luto a familias Franco Macorizanas Generando intranquilidad a quienes residen en este municipio cabecera de la provincia Duarte a mediados del mes de enero, un tiroteo en una barbería de esta ciudad cobró la vida de tres personas, incluyendo un niño de dos años, así como otros dos heridos por el hecho la Policía Nacional detuvo a dos personas. El órgano del orden atribuyó al triple homicidio a una cadena de conflictos y homicidios entre grupos desde el año 2005. Eh, eso así. Uh, el fin de semana pasado, cuatro personas participaron en la muerte de varios a, a balazos a, del cantante urbano Juan Joel Durán, mejor conocido como NC Joe. El hecho de sangre se produjo en la urbanización La Castellana, cuando dos hombres y dos mujeres que viajaban en una camioneta se desmontaron y le hicieron varios disparos. La Policía Nacional mantiene detenido a cuatro personas. Vamos a ver, Francis. Bueno. Eh, hay que fijar una posición hoy día como sociedad, como parte de esta sociedad frente a lo que se percibe y lo que se percibe es que la autoridad en definitiva no tiene control ni del delincuente común ni de, de los que se arrebatan para cometer sus, sus fechorías. Yo decía en pasado que a mí lo que más me duele es que la sociedad conoce como relato, como si fueran historietas de la mafia siciliana o de, o de los más cruentos de los grupos que se en los años 80 de, de Nueva York, porque aquí llegaban, que mataron a fulano, que mataron a fulano. Y pareciera que se ha incubado un estilo o una forma de comportamiento en sectores que están dedicados al bajo mundo de las drogas, a, a negocios ilícitos. Pero de la autoridad se percibe, y se lo digo al general de aquí, a las autoridades, una complicidad o una indiferencia a esos hechos, dándoles rating al que está preso, dándole rating a, a los que tirotean ahí en el barrio, a los que están tratando de quedarse con el negocio del que mataron. Y mientras tanto nosotros como espectadores que tratamos de llevar una vida normal estos delincuentes naturales que sabemos que no es por sí mismo, sino en el momento en que se desarrollan en esa sociedad, en ese barrio y en esa falta de oportunidades, una presión de, de lo que dice el sociólogo John Garber de que hay aspectos culturales que tienen que ver con, con los medios de comunicación que hacen alarde de, o, o, o, o magnifican o, o le dan un matiz y no van a... a, a a la, a la raíz, y no le exigimos nosotros con este individualismo a las autoridades que se empeñen, que den muestra de que sí ciertamente luchan contra el flagelo. ¿Y cómo es posible que los sicarios de este país, que se operan en Santiago, aquí, en la capital, a donde sea, policías saben a qué se dedican? Y sabemos que se usan también desde la misma policía, para hacer trabajo para ellos. Y eso a mí me está dando asco, asco es, lo que da, es lo que da eso. Que nosotros sepa, sepamos, por producto de la información de investigación que tiene la policía, que cuando quiere hacerlo bien, lo hace, o cuando se le, se le exige, ya sea por un rango, ya sea por un, una autoridad, a resolver casos, somos, tenemos la mejor policía de investigación, sin herramientas y sin nada y dan con el caso. Pero eso cuando ellos quieren o se le paga. Y ese es, es el contrato social que nosotros hicimos, de una autoridad por la cual se le paga para que nos devuelvan a nosotros en tranquilidad y que en la convivencia pacífica se dé con un control de policía civil sí. armado. Este individualismo a mí me está causando... Eh, pánico autoridades saben y te dan una descripción de cómo vienen estos casos que se están dando aquí y mira dónde viene a repollar desde el año 2005 y un individuo desde una cárcel quién le da los teléfonos cómo se comunica y dije que, di que, que opera como como si fuera un gran señor ahí adentro Bien, entonces bien. yo creo que todos estos detalles que, en los cuales yo me estoy eh, eh, eh, expresando con, con molestia, porque se ve un tanto de, de falta de preocupación por parte de la autoridad, de hacer un buen trabajo y de, y de garantizarnos a la sociedad que casos y hechos como estos, individuos que se atreven a hacer lo que hicieron sin importar quién caiga, solamente con un objetivo de matar, Bien. y no se saquen de las calles y se les dé un castigo ejemplarizador. Gracias, Francis. Yerian, Me da molestia esto. No, no te molestes. Es demasiado temprano para encojonarse. Miren. Adelante. Antes los de... Los criminales 19... viven aquí a sus anchas. Sí. Antes de 1965, esos años por ahí, aquí la violencia era del de Estado, del gobierno hacia los ciudadanos. Normalmente. Siempre ha existido la violencia entre... entre sí. Ciudadanos, eso no es de ahora. Pero mayormente la cantidad de muertes la cargaba el gobierno, matando a jóvenes eh, revolucionarios que eran, que llevaban un discurso de contradicción con los lineamientos del gobierno. Pasó los años de Balaguer, ya luego eso bajó con el tiempo del PRD y entrado en el país un sistema más democrático pero sabemos que en la República Dominicana, uno de los factores, es decir, lo sabemos porque eh, cuando uno lo estudia, todo, te, todo confluye ahí, porque tampoco es verdad que aquí se está investigando nada. Ya decíamos que en la República Dominicana no existe eh, una política criminal real. Ciertamente, como plantea el compañero Francis Rodríguez, una política reactiva. La, la, poli, la Policía Nacional, cuando quiere, investiga rapidísimo y da con los, con, ¿verdad? Con, con los involucrados. Es decir, que tienen técnicas para hacerlo. Es decir, que cuentan con herramientas para hacerlo porque cuando quieren lo hacen. Ahora bien, ¿dónde radica el problema? El problema radica, desde mi punto de vista en el negocio ejemplo tú crees que es verdad que una comunidad va a denunciar al joven o al señor o al que sea al ciudadano que tiene el punto de drogas en una esquina o en su casa y que es el que resuelve el problema cuando lo hay el gobierno si tú por ejemplo tienes un hijo que, tiene una, que necesita una operación y necesita 50 mil pesos, el gobierno no te lo resuelve. Entonces, ¿qué, qué pasa? Te lo resuelve el, el ciudadano que tiene el punto de droga en el entorno. ¿Tú crees que es verdad que tú vas a, a, a denunciar a ese, a, a ese señor? No, no lo vas a hacer. Pero imagínese usted un policía que lo que gana es dos o do, tres pesos, cuando anda todos los días arriesgando su vida, lo que gana dos o tres pesos, ¿qué pasa? Eh, necesita una ayuda, tiene un hijo enfermo, bueno, le falta la leche de los muchachos, que es lo que más pica, ¿verdad?, en un momento determinado. Sí. Eh, y entonces, está este, este señor, este ciudadano que, que tiene poder, que tiene dinero, te manda la compra a tu casa o te da lo de la compra. ¿Usted cree que es verdad que ese policía, si, si un día lo encuentra por ahí, cargado de droga, lo, lo va a... No, pero venga acá. No lo dice mi papá! Eh, eh, eh, ¡Comando! Aquí, muchachos, ¡comando! Ey. Así que se hace la... Ey. ¡Comando! Ey. dele para allá! Porque lamentablemente es el negocio y la desigualdad social lo que provoca todo esto, no solamente en la República Dominicana, en todo el mundo. Entonces, y esto va a sonar muy duro, si se investiga realmente, de manera integral, el, pro, eh, eh, el problema de la violencia, por, por lo menos aquí en San Francisco de Macorís, se van a dar cuenta que todo tiene una relación con la droga. Todo tiene una relación con la droga, porque no me van a decir a mí que esos muertos de, de, de, de la peluquería sí, ahí, ahí, es bien. por una cuestión de falda. Bueno, no bien. es de falda, no es de droga, de poder. Podría Yo aquí soy el que controlo este barrio. Eh. Es una cuestión de poder. Eso no lo hizo un delincuente común que se robó un plátano para comer. ¡No! Un sicario común. Eh, no, lo hizo un sicario Miren. que se, ahí se está disputando poder. Y ese Miren. poder es por la droga. Ustedes dos se quedan cortos, los dos, en los comentarios que acaban de hacer. ¿Saben por qué? Bueno, pues tú rellena no, No, <risa> sí. no, te voy a decir por qué. Y me va y yo pienso que al final me van a dar la razón. Yo quisiera no saber. No, no, pero te voy a sí, decir... Sí, yo quiero saber. Yo pienso que sí, que hay que saber. ¿Sabes por qué? Porque lo que hay en este país, lo que hay en esta sociedad... Es vergüenza ajena que me... No, da. no, no, en esta sociedad franco-macorizana es una complicidad colectiva. Ah, ah bueno, tú sabes que mm. yo he hablado de la doble moral. No, no, espérate, es una complicidad colectiva. ¿Cómo así? Explícame eso. Eso que es mismo que tú decías del policía. Ah, el diablo. ¿Tú me entiendes? Eso pero si mismo, se colectiviza, eso, eso, mismo, nosotros eso. los ciudadanos pero no somos, callamos y no No, pero los no ciudadanos, hacemos. ciudadanos también. Yo te, voy a, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú te crees que en Raboechivo, la gente que vive en Raboechivo no sabe todo lo que está pasando? ¿Tú crees que la gente de Raboechivo ha tenido los cojones para enfrentar esa situación, sobre todo de lugares donde hay, que hay en Raboechivo donde eh, te dicen a ti, la policía no puede entrar a la calle 17? Para ponerte un ejemplo. ¿Y tú te crees que esa, no, no hay un, un, un estado de encubrimiento colectivo de todo el barrio? Yo se lo planteé una vez a la Junta de Vecinos. Vamos a sacarlo a fuerza, de, de, de, a, a tiro, y nadie quiso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar tranquilo, quiere estar acomodado, quiere esperar que el asunto. Lo resuelvan otros, y yo, como a mí no me afecta en principio y me beneficia de alguna manera, pues no tengo por qué denunciar que al lado de mi casa hay un punto de droga, que viene el menor de edad a comprar droga, o que, ¿tú me entiendes? Y es eso, ahí tiene to, toda la razón del mundo. Todo está relacionado al tema de la droga, y eso se dijo en este país desde hace... Mucho tiempo. Bueno, la droga y la mira, venganza privada, porque mira, hay hechos que aquí se hacen por un sí, una pero, simple discusión. pero básicamente y no, y, el fondo básico es la droga. Todo, yo se lo dije ayer o antes de ayer a ustedes, el 90% de los delitos que se cometen en la República Dominicana están ligados al narcotráfico, al microtráfico o al gran tráfico, ¿no? Entonces, eso tiene una relación sumamente estrecha. Miren, en el año 1900, en los años 80, en la primera mitad de la década del 80 comenzaron a llegar a la República Dominicana los dominicanos los cadenuces como sí. se le llamaba. Y le decían cadenuces porque usaban una cadena que... El, el perro de mi casa tiene una cadena más fina que la que ellos usaban. Una cosa gruesísima, en oro, muchos anillos. Yo recuerdo que había tipos que tenían unos anillos que le cubrían los cuatro dedos de las manos. Sí, sí. Y, y, y con el nombre de ellos ahí, o con el nombre de la mamá que se le había que muerto. parecía una manopla. Exactamente. Así mismo le decían, manopla. Bueno, la cuestión es que esa gente llegó aquí tirando dinero para arriba. ¿Por qué? Porque lo consiguieron fácil. Pero eh, en ese tiempo, en ese tiempo yo, yo, era, yo, era, yo era Ministerio Público a, a final de la, de la década de los 80. Y yo recuerdo que a una familia le caía preso un muchacho por droga, por, a, por haberle encontrado un, un, un tabaco de marihuana y lo soltaban en banda, como dicen ahora, porque a la familia le avergonzaba saber que un hijo suyo... Había sido apresado por la autoridad por consumir estupefaciente. Le avergonzaba eso y lo los soltaba. Era peor, incluso se decía en ese tiempo, en este momento es, es mejor matar uno y no que te encuentren en un tabaco de marihuana. Oiga cómo era. Y ahora, ¿m? la mamá, la vieja, sabe que su hijo está vendiendo droga en Nueva York y se va a la iglesia a rezarle a Dios para que se lo cuide en la calle de New York. Coño. Pero es la verdad, viejo, es la verdad. Les rezan al Señor para eso. Yes, Oye, pero es la verdad. Es verdad. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hay? Una complicidad colectiva de esta sociedad. No nos hemos, no nos, no nos hemos quitado la ropa. Aquí tenemos que hablar con aquello afuera, o sea, sin ropa, para poner las cosas donde van y entonces poder enfrentar el problema del narcotráfico. Óyeme. Si, enfren, si este país decide enfrentar el narcotráfico, el microtráfico y reducirlo a su mínima expresión, nosotros estamos seguros que el asunto delincuencial se reduce, pero una, una, una cantidad enorme. Porque yo te voy a decir una cosa, esa gente, esa gente lo dañó todo cuando vino a este país. Yo recuerdo, miren, les voy a hacer, hacer una historia que me toca a mí personalmente, Abraham Abucarma, me estaba vendiendo un apartamentico en 7 mil pesos, un apartamentico ahí en, en, en, en, la, en la Villa Olímpica, que eso era lo que cotaba. ¿Qué pasa? Que yo me puse a buscar los cuartos, porque en ese sí. tiempo 7 mil pesos no eran... No, <risa> no era fácil. No, ven acá. Comencé a arañar, yo okay, qué y junté unos pesitos. Y cuando tenía dos dos mil y pico, él, él me dijo, mira, yo estoy dispuesto a coger la, la parte que tú tengas delante, y después tú me pagas más al paso. Oye, ¿cómo era? Porque él lo había recibido en una negociación. Bueno... La cuestión es que vino un dominican yo, quería sacar a su mamá del campo. Lo, le dijo, alguien le dijo que Abraham estaba vendiendo el apartamento donde yo vivía y le dio 30 mil pesos. Y ustedes saben por qué los precios de las cosas en San Francisco de Macorís están allá arriba. Por eso, Usted hay en quienes Sa pagan. Mire, en Santiago anoche estábamos Rosania y yo buscando y en Santiago vimos cerca de dos avenidas importantes, una urbanización entre el medio de esas dos avenidas, una casa en 5 o 6 millones de pesos, que esa casa en San Francisco de Macorís te piden 12 por ella. Mira, Amado. Porque han relajado los precios, porque aquí todo el mundo se cree que todo el mundo vino de Nueva York y que se ha buscado su cuarto en una esquina en Nueva York. Mira, Amado, en una ocasión, y esto es una revelación que voy a hacer, eh, a mí me atracaron en la calle de San Francisco. Eh, me llevaron el celular, un dinero... Y yo preocupado por el celular, en ese momento un tanto novato, ¿verdad? Un amigo ha llegado a esos sectores oscuros, me di molesto por la situación, me dice, vamos a buscarlo. Oye esto, yo lo acompaño más con el deseo de, de ver cómo es ese ambiente, porque tú no puedes llegar solo a esos no, ambientes, no, no, más no. con el deseo de ver cómo son esos ambientes, que por el propio celular, porque celular yo nunca uso celulares caros. Para lo que me atragan, no uso celular Sí que, Claro, para, no. sí, para, para la asociación pepan, de atracadores. No, exactamente, no se van la asociación a... ¿Asociación de atracadores? Nada. nada de Yo celular. uso iPhone, que sí. tampoco sirven para nada. Entonces, es ¿Que se los roban? Ya. Eh, cuando tú vas al lugar, o sea, el ambiente, todo el mundo sabe que tú estás ahí. Ya. Porque el, el barrio, cuando tú vas llegando a ese lugar, me refiero al punto de droga, cuando tú vas llegando ya el barrio entero ya te ha visto. Sí, y sí, tú no ves porque, que, ¿cómo comienzan a cambiar no, porque los rostros? Cuando tú entras y todo el mundo barrio, se te queda oye, mirando como, oye, ¿y para dónde va este? Oye, cuando tú entras al barrio, comienza el vaquero. Claro, desde, desde que, que tú, tú entra. entras, varias esquinas antes de tú llegar al punto de droga, ya tú Mira, sientes la presión tipo, social. Hay un tipo raro, Carlos. Sí, yo creo que lo he visto por la de, televisión. Tengan cuidado, que nadie sabe sí, quién Y es. hay de ti, si tú vas en un vehículo, por ejemplo, oscuro, porque de una <ríe> vez hay, se activa, incluso hay. en ese momento que yo estaba ahí, ¿m? Eh, se, se, hubo como un meneíto. Y yo que estoy ahí, novato al fin, que digo, pero yo no estoy haciendo nada malo, pero ¿qué yo hago aquí. Fácilmente se tira a la entonces a quien se van a llevar es a mí. ¿Y qué me dijo el, el, el que me dijo el jefe? Entra a la galería que ahí no te van a llevar. Oye, eso. Es una revelación que estoy haciendo aquí en San Francisco de Macorís. Y que yo en ese momento yo me sentí protegido. ¿Por quién? Por el, por la, por el delincuente. O sea, ¿pueden o sea, entenderlo? <risa> o sea, yo en momento no estoy haciendo absolutamente nada malo. tú te sentiste malo. cómodo. Ahí, no, ya, tranquilo. No, no, no, la, no me no, sentí porque no. porque fíjate tú, que yo, no. estoy en la, yo estoy en la puerta de un punto sí, de droga ¿no? buscando <risa> algo que no tengo que buscar, ¿verdad? Pero lo que yo quería era ver cómo es ese ambiente porque iba con alguien que, que, que conoce esos ambientes. Incluso cuando yo fui me dijo, mírale la cara a cada uno, a ver cuál fue. Mira, es la policía la tiene y gente valiosa. Eh, eh, permíteme concluir. Aparentemente hubo un meneo de algún vehículo y eso desde allá... Sí, sí, se, sí. se avisa sí, sí, sí. y todo el mundo como que se salió como corriendo cada quien por su lado y yo que no sé qué hacer me quedo ahí y qué me dijo el, el jefe ¿Qué? entra, a la, entra a la galería de la casa antes usaba que ahí unos, no te va a pasar nada antes usaban uno walkie -talkie. me sentí en ese momento protegido Tú te acuerdas de unos walkie-talkie que venían chiquitos, amarillos, se usaban eso, pero ahora con el WhatsApp, con el WhatsApp y la comunicación, la facilidad de la comunicación, ya no se está usando eso. Se están usando los mismos celulares. Y óyeme, eso es, señor. ustedes, miren, ustedes van y eso es normal. Miren, Todo el mundo sabe que eso está ahí. Entonces, la política criminal que es ausente en la República Dominicana es una política reactiva. Pase el hecho y ahí empezamos a. Y luego venimos a juzgar si lo, lo, si lo logramos. Francis, pero si eso fui yo, Entonces, pa, para contextualizar, uh -huh. si eso fui yo que me sentí en ese momento así, ¿qué tú le dejas al barrio? Que precisamente ese señor que está ahí es el protector del barrio. Si eso fui yo que me sentí en ese momento así, protegido por un señor que yo ni siquiera conozco y que él ni siquiera me conocía, y que yo fui, si, si se quiere, medio me dio a buscar algo que, su, que se presumía ellos me habían quitado, y el tipo me dice, no entra ahí. O sea, si yo me sentí protegido, imagínate tú el barrio. Entonces, ¿qué le podemos exigir al barrio? Entonces, mira, no le podemos exigir nada. Nada. Pero fíjate una cosa: es una superestructura. La del de grajeo, que es abajo, los micros, la medio, el que dirige. Que ya se sale de, del ámbito y tú lo ves que son gente. No, no, eh, eh, Filántropos. Sí sí, sí, sí, sí. Filántropos. Sí, sí, sí. Y que viven una vida normal, no importa, sus hijos le dan le dan una mejor vida. Aquí hay gente, que aquí hay individuos que simplemente se escuchan como leyenda, como leyenda. Son referentes para jovencitos, entonces eso es lo peor, porque se está incubando al delincuente de mañana. Y hay de todo, la música ayuda, porque Entonces, la música es un incentivo. Precisamente el los narcos corridos en México. Sí, sí exacto. Entonces, las narcos novelas exacto. Sí. promoviendo Entonces, a Pablo Escobar. Increíble. Es cultural cuando se da así, porque hay una, sí. una, una situación que lo decía el sociólogo que hablábamos y economista portugués: que es cultural, se da en los medios. La proyección, señores, Netflix, ya yo me doy cuenta que es una gran aberración, es una, es una productora de, de, de, de, de mecanismos de transformación social. No hay en las películas de Netflix ausencia, primero, de, de que hay relación de un hombre con otro hombre, de mujer con otra mujer. Esos son de los puntos de ellos. Y, y, y siempre tiene que haber eh, una persona de color... A lo que llamamos sí. negro tiene que haber uno en la serie, con, en la, principalía. con principalía Con principalidad. Cuestión no, de, no, no, de producir no, no, este... Tiene este que haber. Pero eso tiene, que, eso tiene que ser una discriminación positiva, digamos. Sí, es bueno, pero pero genera que promueve ahora, un pleito entre sí. unos dos sí. sectores y el, y el... Claro, porque estamos en la era del vacío, que está el tipo eh, estableció. Entonces, mira, mira. La, la individualidad y todo este proceso y lo cultural en la promoción de estas historietas, porque son historias reales, que sí. la estamos viviendo lo que y que la sociedad no está recibiendo la respuesta de la autoridad. Tú sabes lo que me duele. Estamos desprovistos de autoridades Mira, que actúen. En ese, en, ese barrio, en ese barrio de San Martín hay gente que no se ha mudado de ahí porque... Por necesidad, porque no, no tiene. No, y porque tiene 40, y 50 años viviendo ahí, tiene su vecino que son su familia y dice, ¿para dónde voy yo? ¿Tú entiendes? Bueno, pero, y lo que, y lo pero que mira, debe costar su puesto. se han muerto. Yo, ahí hay una profesora, que no voy a mencionar nombre, uh -huh. no quiero. Ahí hay una profesora que fue una de las mujeres que más me informó cosas. Y me decía que ella sentía el dolor de tener que morir en medio de esa situación. De esa pobredum, Sin de esa... poder enfrentarla. Ella se sentía incapaz. ¿tú ves? Pero decía, ¿para dónde yo voy? Bueno, si tonta. toda mi vida he estado aquí. Oye, qué viendo, cosa más terrible, hay, hay, hay una persona que, que puso una querella porque, bueno, una denuncia de que le robaron su camioneta, eh, la camioneta, eh, luego la policía no hizo mucho, no hizo nada, y él de, se, de, se decidió a ir al, al, al Bajo Mundo a ver si, si podía encontrar... Eh, lo que hizo sí? Yayan que buscó Exacto, su celular sí, donde claro, estaba. Consigui, yo fui a tres. Oye, consiguió su camioneta... Le pagó a los delincuentes, le devolvieron su camioneta y después la policía lo encontró en la calle manejando su camioneta y lo metió preso porque esa camioneta estaba denunciada. Mira lo que dice Oye, Paliza. Te, te mira, tenemos... lo que dice, mira lo que dice Paliza, Amado. ¿Paliza? Paliza. Ok. A ver, chequenlo Pero ahí. ¿Pero qué dice Paliza? Vamos a ver si me acartan aquí. No vemos. Bueno. Ahí. José Ignacio Paliza dice que dican el DICAN era cómplice del microtráfico en los barrios. Ah, sí, el DICAN. Y la DNSD no. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, ah, buen uno día, de Buenos días. ¿Cómo están? ¿Estás? Bien, bien bien, bien, bien, bien. Adelante, la escuchamos. Qué sí, bueno que están bien. En cuanto a lo que ustedes estén hablando, eh, ustedes saben que en todas las partes existen lo que son los puntos de droga, verdad. ¿Lo qué? Los puntos de A veces de las personas quieren denunciarlo, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pero ustedes saben que las personas se arriesgan. Una, porque si tú lo denuncias, tú estás llegando a tu lugar y la gente que te mata ¿no? Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso que pasó en San Francisco de Macorís. No sé si estoy equivocada, de una señora que denunció un punto de droga. ¿Y qué pasó? Apareció muerta Me mataron. ¿eh? ¿Por qué? Porque el ponte de, de, de, de ¿a quiénes le avisaron? Ustedes saben que los policías son los primeros que le avisan a sus hijos de droga porque les pagan su punto. Usted puede tener un punto de de su casa y usted no se atreve a denunciarlo. Lamentablemente, porque tenemos una, una policía que está corrompida por la corrupción y la delincuencia igual que los mismos delincuentes que están en sus barrios Entonces, yo estaba viendo su programa y quise hablar ahora porque no está en el trabajo. Comprimió horario, sí, me indigna. Cada vez que yo escucho todo, esos comentarios, me da molestia porque uno no puede hacerlo, uno sepa, lamentablemente, porque la vida de nuestros familiares está en riesgo de la vida de uno mismo. No hay amiga. Eh, le, voy, y le voy a decir algo amiga. Usted con denunciar uno, usted no va a resolver eso. Eso es un problema estructural que tiene que venir desde abajo. Bueno, Incluso es con que esta sociedad ya no se puede. Tenemos que crear una sociedad nueva con los niños. El individualismo, de trabajar con a nosotros eso. el individualismo no está acabando. No hay, no hay proyecto colectivo, no hay proyecto eh, de sociedad futuro. Es decir, pero eh, mi pregunta es, Amado, y Yerjan y, y, y Amable Televidente. tengo una pregunta también. Eh, ¿Vamos a permanecer inerte dejando que pasen las cosas? Y no vamos a actuar. Bueno. Miren, en, en, en la República Dominicana tenemos diversas marcas, ¿verdad? De supermercados, tiendas, eh, licores. ¿Cómo compiten esas marcas? ¿Cuál es el medio que utilizan para competir? ¿La publicidad? Y, ¿verdad? ¿Calidad? ¿Precios? ¿Verdad? Los mercados saben de eso. ¿Cuál es el medio que utilizan los puntos de drogas para competir, la violencia. Miren, lo, lo, la, la gente que le gusta escudriñar su aquí en el país. Claro que sí. Bien. Por ejemplo, la presidente compite con la otra eh, cerveza. No, no, eh, ya pero, no compite, porque bueno, ella pero, es la que la bueno, dueña de todo. Ella es dueña de todas. Sí, eh, ahora, el llegó, Estado regula la competencia sí, del leal y la parte del qué, monopolio. ¿Qué hizo Brahma cuando llegó? ¿Qué hizo Brahma? Que, que, que metió en el país entero una, una publicidad, una campaña publicitaria enorme Y hizo tambalear un poquitico a, a, a, a la otra marca sí. Entonces fíjense ustedes que las precios. marcas reconocidas sí. las marca reconocida, Utilizan la publicidad, los precios y la calidad de su producto para competir Los puntos de droga no, los puntos de droga utilizan la violencia Porque eso es Bien. lo que ellos saben, porque eso fue lo que aprendieron Entonces, Bueno Ahí hay que trabajar. Vamos a la termino? pregunta del termino día. Amado. El problema está en la droga. ¿Cuál ¿Cuáles factores considera Legalicen usted eso? han influido en aumento de hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Esa ah. es la pregunta del día. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos a través del WhatsApp. Adelante, Yerian. Miren, en Manuel Marte de San Francisco, dice.